Bueno, hay, hay una, una anécdota muy interesante que, que cuenta Félix de Ázara, que está con los charrúas, este, que va a ver a los charrúas y, y Artigas, que lo introduce, digamos, en el territorio de Charrua. Artigas vive más de 20 años con los charrúas, como un charrúas más, de hecho es conocido como un cacique charrúa. y a Félix de Ázara lo primero que le llama la atención es que en la comunidad de charrúas nadie manda, no tienen jefe, entonces, ¿cómo funciona esta gente? ¿No? Bueno, funcionan mediante asamblea, se juntan al atardecer de vez en cuando, todos, varones y mujeres, o sea, ahí no había cuestiones de género, y deciden cuáles son las acciones que van a, a llevar adelante, sea para la caza, sea para la recolección, sea para la guerra, ¿no? Todo se decide en asamblea, este, y eso es el fundamento del poder, solamente tienen jefe cuando hay alguna batalla importante y tienen que conducir militarmente. sino lo que rige al pueblo de Charruga es la asamblea. Artigas va a tomar esto fuertemente ¿no? y va a ser la base y el fundamento de su construcción política. ¿no? Mi poder emana de vosotros, dice Artigas, y vuelve a vosotros cada vez que nos juntamos. ¿no? Bien como una cuestión Charruga. ¿no? Cuando él tiene que conducir militarmente la defensa digamos, de los territorios de la banda oriental y occidental, o sea, del Entre Ríos, él conduce militarmente. Pero cuando, digamos, hay que tomar decisiones de fondo, de fuste, es la asamblea. Y él, cuando ingresa a la asamblea dice, mi poder, a vosotros, ahora, ustedes deciden, después me lo vuelven a dar si quieren o no, ustedes, ¿no? De hecho, hay un anécdota también muy interesante de Artigas en relación a eso, que es cuando tienen que dejar, después de la traición de Buenos Aires, tienen que dejar el sitio de Montevideo... Eh, Artiga dice, yo no me puedo ir con todos ustedes, eran más de 20.000 personas. Entonces la, la asamblea le dice, pero bueno, mandá, mandamos nosotros, así que vamos. ¿no? Y Artiga tuvo que ir con el pueblo que llega hasta, hasta la lluvia. ¿Y ¿Por qué esto es tan importante? Porque las dos concepciones que están en juego, volviendo a la lógica de la subjetiva, es decir, la concepción que promueve Buenos Aires, eh, en función justamente de la subjetividad occidental, es, digamos, eh, la de organizar el Estado-nación en función de las categorías de clase propias eh, de la subjetividad occidental. ¿no? Incluso las constituciones que empiezan a armarse hablan de marqueses, de conde, de, ¿no? eh, de que obviamente eh, los negros y, este, y el pueblo no puede votar, que cuando sea ha instruido tal vez lo haga, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una concepción este, claramente occidental de que tiene eh, por lógica diferencia de clases sociales y sostiene eh, cuestiones eh, de género diferenciadas, Mientras que justamente la propuesta de la matriz artiguista es que quien decide es el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo reunido. Y cuando el pueblo reunido decide defenderse es el pueblo en armas. Fíjense que es interesante esto para pensar en el aula, que cuando nosotros contamos el cruce de los Andes, o contamos una infinidad de batallas que se han dado en nuestro territorio y que se, dan, se han dado en nuestra América del Sur, quienes peleaban eran los negros esclavos y los pobres, y quienes mandaban eran los patricios, los generales, los coroneles que formaban parte. ¿no? Ahora, ese, ese pueblo negro, ese pueblo originario que iba, digamos, a las guerras, iba mandando, era mandatado por por los generales o por, en este caso, Buenos Aires, en, en, en nuestro territorio, y a defender los intereses del puerto de Buenos Aires. Mientras que lo que defendían las montoneras, es de decir, ese pueblo en armas, era su propio espacio vital, su propio territorio, ¿no? Su bandera en términos de sus propios intereses. Es decir, era un, era un pueblo empoderado, en donde también este, es muy importante entender eh, que, ese, que ese pueblo que iba de gauchería, es decir, iba detrás del ganado, buscando el cuero, el cebo, etcétera, etcétera, eh, y iban en esos, digamos, en esos grandes este, eh, eh, movimientos nómades, iban eh, mujeres, hombres, niños. Eh, cuando hay que hacer la guerra en esos ejércitos de montoneras que van a defender digamos, la Liga de los Pueblos Libres los que, los que van a la guerra son hombres, mujeres es decir, eh, incluso la montonera tiene una lógica muy, muy interesante eh, de pelea que es que pelean los matrimonios juntos o los hermanos juntos porque si alguno cae puede ser digamos, recogido y, y llevado ¿no? o sea, hasta hay una lógica familiar en ese, en ese pueblo en arma entonces, eh, la idea de que todos somos responsables de defender el espacio en el que nos movemos, en el que nos sentimos, en el que nos definimos, en el que pensamos nuestra identidad, por ejemplo, los entrerrianos. Es decir, todos los entrerrianos, en la lógica artiguista, estamos empoderados para tomar decisiones sobre nuestro destino y no hacernos cargo del destino que nos proponen otros.